Este año hemos tenido el sexto encuentro ya de Sociología Ordinaria aquí en el Media Lab. Sociología Ordinaria es por una parte un grupo de investigación de La Complutense de la que formamos parte las tres personas que organizamos este encuentro, Elena Casado, Antonio García y yo. También es un encuentro donde lo que queremos hacer es como darle vueltas o realizar también encuentros con personas que nos presenten comunicaciones o proyectos o propuestas alrededor de los múltiples sentidos del ordinario, ¿no? que tanto aluden a la vida cotidiana como a las cosas que consideramos banales, frívolas, un poco, poco importantes, incluso un poco vulgares, pero también son aquellas que construyen orden. En este sexto encuentro, eh, lo hemos llamado Lo hacemos y ya vemos, ¿no? siguiendo un poco el logo de esta película, eh, La Llamada, y, pe y nos dirigíamos sobre todo, o planteábamos dos propuestas. Por una, recoger experiencias individuales o colectivas eh, de afrontar lo cotidiano, ¿no? y en la que uno se lanza Lo hacemos y, y ya vemos, para solventar eh, problemas o carencias o malestares que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, más políticas, más económicas, más vecinales. Y luego por otra parte, también dentro de esta idea de lo hacemos y ya vemos, lanzábamos eh, otra llamada acerca de experiencias de investigación y docentes eh, colaborativas, ¿no? cómo lo hacemos y ya vemos con nuestros estudiantes o con eh, las personas con las que queremos eh, investigar. encuentros, pues no solo participan sociólogos, aunque nos llamemos así, también antropólogos, arquitectos, artistas, eh, comunicólogos, gente que está en la universidad, gente que trabaja eh, o que investiga fuera de ella. Este año hemos tenido mucha suerte también porque hemos recibido muchas propuestas de, de fuera de Madrid, es algo que ya venía ocurriendo, pero este año quizá más, y también hemos visto que progresivamente cada año más jóvenes se animan a presentar.